Victoria Muñoz del grado segundo voy a hablar de dos lugares donde no se puede vivir lugar uno Montemera que significa montaña de fuego, en Indonesia incluso durante las épocas más pacíficas continúa ardiendo peligrosamente en 1974 hubo una, un, una erupción que destruyó dos aldeas, registrándose muchas muertes, que entonces todos sus habitantes fueron evacuados. En este lugar no se puede vivir debido al humo a las rocas incandescentes y al constante peligro de las erupciones volcánicas. Segundo lugar va el Lago de la Muerte en África Central. Este lago africano mató a 1.700 personas solo en una noche. El 21 de agosto de 1986, las personas que vivían cerca del lago, que principalmente eran agricultores y pastores, Vieron, vieron una nube espesa y blanca que se acumuló sobre el agua. Dicha nube se expandió hasta llegar a los 100 metros de altura. Las personas fueron perdiendo la confianza y murieron porque respiraban el tóxico de la nube. Este lago que está ubicado entre el Congo y el Rwanda se esconde de depósitos de dióxido de carbono y metano. Representa una amenaza mortal, por eso ya no se puede vivir. Gracias por ver mi video. Adiós. ¡Mua!